Y yo creo que ahí estamos, Andrés. Bueno. Listo. Bueno, Andrés, yo creo que te voy a invitar un poquito más para acá. Ok. Exacto. Listo. Que quedemos un poquito mejor alineados. Bueno, Andrés. En un minuto iniciamos. En un minutico iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Ajá, aquí el par de Andrés, el Andrés. Par de Andrés, es Andrés y Andrés, Andrés. <risa> Reportando, reportando en sintonía el día de hoy. Recuerden que vamos a estar iniciando en aproximadamente un minuto, minuto y medio, ¿cierto? Mientras las personas van llegando. y Está, está retrasada la imagen, ¿no? Está sí, se ve un poquito retrasado aquí, pero aquí ya nos vemos como en tiempo real. Ajá. Perfecto. Bueno, Andrés, está haciendo un poquitico de calor el, el día de hoy aquí en ella, ¿no? Sí, creo que julio ya promete calor en Pereira. Julio va a ser un buen mes de verano. Veníamos, veníamos de, un, de un invierno intenso, ¿verdad? Bastante fuerte. Ajá, por lo menos aquí es de, desde el eje cafetero colombiano. Bueno, y yo creo que más bien en gran parte del territorio colombiano eh, estábamos sufriendo un, un, un invierno bastante fuerte. Y aprovechamos para saludar a toda la gente aquí en Colombia, a nuestros hermanos por allá en México, Perú, Panamá, Chile, República Dominicana, Costa Rica, donde estamos, estamos presentes con Subseguros. Ah, qué bueno, excelente. Así es. Perfecto, Andrés. Bueno, por favor, la gente que se va conectando, eh, les agradecemos si nos, eh, si nos retroalimentan, qué tal nos están escuchando para poder tener pues, un buen feedback de lo que nos va a compartir el día de hoy Andrés. Correcto. Así es. Andrés, háblanos un poquito en términos generales de qué de qué es el tema del método de negociación Harvard y nosotros cómo podemos impulsar nuestra profesión y nuestras ventas, por supuesto, a partir de un método como este. Sí, básicamente el método Harvard de negociación eh, fue desarrollado por tres profesores de esa prestigiosa universidad, eh, Roger Fisher, William ajá, y también eh, Roger, eh, eh, otro patón, sí. ellos hicieron un trabajo que me pareció muy interesante y tiene que ver eh, con el tema de cómo negociar en forma efectiva. Y ellos básicamente sacaron cuatro componentes esenciales que son como criterios básicos y siete ya pasos de la negociación. A mí me parecieron muy interesantes. Me gustaría pues ir desarrollando punto por punto para que todos lo tengan en cuenta y digan Hola, esto sí se puede aplicar. En realidad, el método no es complejo. ¿Cómo inicié yo en este tema? Para que vean, yo inicié investigando teoría del conflicto. Hace muchos años. Teoría del conflicto. Y, y después pasé a la teoría de la negociación. Y ahí fue cuando me encontré con estos autores y yo dije, vale mucho la pena. Incluso en la Cámara de Comercio de Pereira hicimos una especie de pequeño diplomado Ajá. con el tema de negociación efectiva. Fue bastante exitoso, así ya unos 5 o 6 años, Ajá. y fue muy bueno el, el trabajo, la gente quedó muy contenta, realmente, porque se llevaron los componentes más importantes. Así es, ven, y esto le sirve, esto le sirve a qué tipo de personas, Andrés, esto le sirve a todo a... ser humano. Okay. Yo digo, lo que pasa es que negociar en realidad es tener facilidad y capacidad para llegar a acuerdos, que es lo que, por ejemplo, falta aquí en Colombia, en Colombia nosotros somos más enjoyizados entonces estamos enfocados es en el ego de la personalidad y no buscamos tanto el beneficio del otro, incluso ahora pues que está tanto el escándalo de lo que hicieron algunos colombianos en Rusia, pues estamos pensando, ya no pensamos en el nosotros, sino en el yo, gozo al otro, me aprovecho del otro, le gano al otro y ese es un tema bastante complejo que es necesario empezar a replantear. Incluso en las teorías más poderosas, como las del capitalismo consciente de Raxi y Zodia, está absolutamente claro que todos tenemos que ganar. Raxi claro, él es dice, posible. todos los stakeholders o grupos de interés deben ganar. Y esa es la parte importante de todo el proceso de realmente estar en una organización que crezca. Sabes que yo tenía, mira que yo tenía, y me parece muy particular eso que, eso que acabas de comentar, porque yo tenía, pues por entendido, digamos que... Y por experiencia de vida creía que, que para que alguien ganara, otro tenía que perder uh -huh. y, y más cuando sí, cuando hay partes involucradas. Ahora, es posible que el otro no gane todo lo que quería ganar, ¿ok? O también es posible que uno gane un poco más que el otro, pero si el otro considera que esa ganancia pues, es importante para él, entonces es, es indudable que también va a ganar. Pero, ¿qué sería lo mejor? Lo mejor es que la ganancia pues, sea equitativa, que en un momento dado el otro también pueda llevar una muy muy buena parte. Yo conozco empresas en las que los gerentes rompen prácticamente, diciéndolo así en forma literal, rompen el precio del proveedor, digamos que con el solo hecho de que ellos tienen capacidad de pago. Entonces, finalmente el proveedor se va a pérdida yo conozco muchos proveedores que han, han entrado en crisis después de haber hecho malas negociaciones con algunos empresarios. Okay. O sea que sí es muy importante para todos nosotros siempre tener absolutamente claro qué es lo que va a pasar en un proceso de encuentro, de negociación y sobre todo de encuentro de soluciones a una situación que nosotros necesitamos. Okay. Esa es la, esa y, eso, y eso evidentemente puede ir aplicado... Al ámbito, por ejemplo, de ventas a nivel profesional. Sí, sí, en ventas incluso es clave, es clave nosotros lograr que en este caso el, el, digamos, el cliente nuestro reciba la mejor parte. Nosotros también, obviamente, vamos a recibir una muy buena parte y la idea es que nosotros nos pongamos de acuerdo. Pero ve tú, como, como digo yo, ve tú a saber si el otro tiene esas, esas intenciones, Ajá. pero tenemos tres sistemas cerebrales, reptílico, límbico y neocórtex. El reptílico es más duro, el límbico es muy cálido y el neocórtex es un poco más frío y distante y analítico. O sea que tenemos instinto, emoción y pensamiento. Esos son los tres componentes. Perfecto. Pero para la negociación necesitamos que los tres estén ahí. Ajá. ¿Para qué se necesita el reptílico en una negociación? pues para poder plantear firmeza, fuerza y también claridad de carácter. Eso es importante. ¿Para qué necesitamos el límbico? Pues para que el otro nos vea sensitivos, abiertos, de una manera muy clara, teniendo la buena posibilidad de contactarnos con él y poder llegar a acuerdos. Uh -huh. ¿Y para qué se necesita el neocórtex? Pues para analizar la variable costo-beneficio en una negociación, porque esa variable sí que es importante. Por supuesto, bueno, señores y señoras, esto es Academia Subseguros, hoy es jueves 21 de junio eh, del 2018, estamos en pleno mundial, yo sé que mucha gente está ahí súper emocionada con ese tema, súper emocionada también, digamos que eh, haciéndole fuerza a cada uno de sus países, y bueno, aquí traemos un, un, un tema pues supremamente importante para ustedes, todos los profesionales en seguros de aquí de Latinoamérica, que es cómo impulsar sus ventas o cómo potenciar todas esas capacidades que ustedes tienen a partir de la negociación y de un método muy particular que es el método Harvard. Yo quiero dar algunos componentes previos antes de hablar de la teoría de fisher URI y Patton y es bastante interesante que toda negociación es un encuentro humano. Okay. Toda negociación es un espacio común en donde nosotros podemos, en este caso, eh, hacer procesos de acercamiento y de llegar a acuerdos, Así es. Eh, entonces yo siempre pido revisar el tema de la teoría proxémica, ojo que la proxemia que es la aproximación no solamente se da en el nivel físico, también hay proxemia emocional, hay proxemia intelectual, hay proxemia cultural, hay, hay muchos tipos de proxemia, entonces sería muy interesante que si la persona quiere realmente hacer una buena negociación planteé un buen encuentro con el otro y hay algo que es muy importante y en neurolingüística se está trabajando perfectamente y es el rapport rapport significa acompasamiento, cuando yo eh, hago los gestos que tú haces, cuando tú me miras también con lo, como yo te miro, etcétera, en una negociación, eso significa que estamos acompasando, estamos también sincronizando de alguna manera nuestros registros de comunicación y nuestras actitudes para poder lograr obviamente un mejor acuerdo uno hace mejores negocios con personas que creen en lo que nosotros creemos o con los cuales nos sintonizamos para vibrar en la misma longitud de onda, ese es un punto clave, si yo te veo muy neocortes, que es muy analítico entonces yo claramente voy a darte más cifras voy a darte más eh, cálculos y también la variable costo-beneficio si te veo muy reptílico, entonces te suavizo con el límbico. Uh -huh. Si te veo muy límbico, pues puedo trabajar con el límbico o puedo sacar neocórtex o reptílico, según el caso, para equilibrar la relación. Lo importante es que nosotros manejemos, controlemos y proyectemos nuestra, digamos, entrevista comercial, que esa es una entrevista realmente interesante y poderosa. Ojo que... La idea es estar en el mismo plano los dos. Es decir, en la negociación no se concibe que el uno pueda estar por encima del otro. Porque se supone que las dos fuerzas van a encontrarse y van a lograr un, el mejor acuerdo. Okay. Esa es la parte interesante del asunto. Es decir, todo se resume a que es un encuentro de personas un encuentro de humanos, ¿verdad? Eh, sí, pero de seres humanos que se reconocen sí, sí, humanamente. Sí. Y Perfecto. En cual, y en el cual hay una filosofía de valores que tiene que ver directamente con hacerle el bien al otro. Contribuir a que el otro sea una mejor eh, empresa o una mejor persona, o mejor dicho, o una mejor entidad, si es del caso. Uh -huh. Pero es importantísimo que esa intención sea básicamente la que oriente y guíe todo el proceso. Decir, de lo contrario, sí. pues nos vamos al tema de la deshumanización de las negociaciones. Es decir, que desde mi profesión, desde mi labor, ¿cierto? en este caso si yo soy un vendedor, un asesor, un consultor, pues me pare desde, digamos que desde mis competencias y mis conocimientos para en pro de ayudarle a hacerle mejor la vida. Exactamente, a, a pero meses. hay algo que es muy importante y hace muchos años Stephen Covey, el famoso consultor que ya murió, él hablaba de la relación yo gano y tú ganas. En esa relación, él, él decía, hay dos conceptos muy importantes para llegar al yo gano y tú ganas. El primero es mirar voluntad, y el segundo, consideración. Voluntad es darme valor a mí mismo, consideración es darle valor a los demás. Okay. Pero la idea es que los dos estén, ¿qué? Equilibrados. Equilibrado. Okay. Y ese equilibrio, Stephen Covey lo llamó la firmeza. Una persona es firme cuando se respeta a sí misma y cuando respeta al otro. Es decir, hace un trabajo de de realmente encontrar un punto de acuerdo y un punto de, digamos, de encuentro entre el uno y el otro. Es decir, sí, se necesita hacer un esfuerzo, ¿verdad? No, claro. es, no es mágico. Sí. Ahora, eh, Walter Rizzo publicó hace unos años un libro que me parece maravilloso. Se llama El poder del pensamiento flexible. En ese libro, este psicólogo menciona que nosotros tenemos dos mentalidades porque tenemos dos hemisferios cerebrales. El izquierdo es un poco más rígido porque es lógico, analítico, racional, eh, digamos estructural. Y el derecho es un poco más suave, es límbico, precisamente porque es más sensitivo, imaginativo y visoespacial. Entonces, lo más curioso del tema es que nosotros necesitamos que las dos mentalidades se unan. La mentalidad rígida con la mentalidad flexible. En algún momento de la negociación... Necesitamos abrir un poco más la mente a las otras opciones. Pero también debemos tener claro qué es lo que nosotros necesitamos también obtener de la misma negociación. O sea que las dos mentalidades tienen que estar sincronizadas. ¿no? Es decir, Andrés, yo no me tengo que despojar de lo que soy y de, lo, y, y de mis convicciones para poder hacer un encuentro con el otro dentro de una negociación. Exacto. Sin embargo, hay negociadores duros. Okay. Hace muchos años... Eh, yo estuve en Cerro Matoso, Montelíbano, Córdoba, asesorando los grupos de negociación en, en esa empresa. Entonces, eh, los directivos me dijeron, díctele un seminario a los sindicalistas y un seminario a los directivos. O sea, pero no los vamos a revolver. Entonces, ya, bueno, listo. Entonces, así ocurrió. Hicimos ese, esos dos seminarios. El resultado fue exitoso. ¿Por qué? Porque ellos, cuando entraron en la negociación después de los talleres, lograron el acuerdo. Y ellos me dijeron, Andrés, se dio el resultado. Quedamos muy contentos. Uh -huh. Entonces, miren que es muy importante saber que el otro es un ser humano. El otro no es un objeto. Uh -huh. Por eso las relaciones tienen que ser de reconocimiento del otro y no de cosificación del otro. Okay. Si yo quiero obtener lo máximo en detrimento de lo que en este caso es Andrés, eso significa que yo lo estoy cosificando, lo estoy objetivando y cosificando y lo estoy volviendo, digamos que un ello. El ello significa algo que se puede utilizar, presionar o también manipular de alguna manera. Okay. No, la, la idea de la negociación es darnos cuenta que el otro es también un actor inteligente como yo y que ambos podemos encontrarnos y lograr un punto de encuentro. Claro, aquí está lo mío, aquí está lo de él, nos encontramos y logramos esa zona común, que es la que, en este caso, lo llamamos acuerdo. Ok, perfecto. Bueno, señores, si van teniendo preguntas, por favor, vayan haciéndolas en el chat, vamos a estar eh, supremamente dispuestos a contestar. y Vamos entonces, yo creo que a entrar un poquito más en materia. Sí. Tú te estabas hablando ahora los de los cuatro un, elementos. Cuatro elementos y después unos pasos, siete pasos, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Entonces, okay. miremos primero los cuatro elementos que son muy importantes. No olviden: personas, primero, intereses. Así es. O sea, opciones Ajá. y criterios. Personas. Intereses, y intereses. Opciones y criterios. ¿Qué significa personas? Darnos cuenta de quién es el negociador con el cual estamos, digamos, encontrándonos para poder lograr un acuerdo. Ajá. Eso es importantísimo. Hay que, incluso eh, Uri y Fisher y también Patton dicen claramente, ojo que hay, las personas deben ser respetadas. ¿Por qué? Porque precisamente deben ser sacadas del proceso de negociación como un elemento de presión. Entonces yo te voy a ver desde lo humano y ya no te voy a ver desde el interés. Okay. Que ese es el, el segundo componente. Entonces, personas, valorar las personas, conocer quién está en la negociación. Interés, ellos dicen claramente, enfóquese más en el interés que en las posturas que usted tenga cuando negocia. ¿Qué significa eso? Okay. El interés significa lo que, común, lo, lo que es común al uno y al otro lo que necesitamos solucionar por ejemplo si es una venta entonces lo común es que él obtenga un producto que yo le voy a entregar y que él también en este caso a su vez cumpla con un con un tema de pago que a mí me va a servir como proveedor entonces ese, esos son los intereses ahora las posturas significa que no el que el ego no ingrese tratando de hacer presión sobre el otro en un momento dado de tal forma que crea tener la razón okay. y esto me hace acordar de una frase que, que tiene John Naisbit el famoso de las megatendencias eh, que dice así comprender el poder de no tener que tener la razón Uy, es una maravilla. <risa> el poder de Com no, comprender, comprender el poder de no tener que tener la razón o sea no tener que tener la razón y okay. esa es una de las mentalidades que John Naisbit identificó del mundo del nuevo mundo de los negocios o sea, es muy importante tener en cuenta que ni el uno ni el otro tienen la razón. La razón se construye entre ambos. Esa es la parte interesante. Entonces, ya tenemos personas e intereses. Ahora miremos opciones. Uh -huh. Opciones significa que debemos entonces juntos encontrar rutas de salida, específicamente hablando, ya muy concretas para poder encontrar el, el verdadero acuerdo. A veces en las negociaciones esa, esa ruta es muy demorada. Sin embargo, es muy importante presentar diversas opciones. Y el último punto son los criterios. La palabra criterio viene de crino en griego, que significa juzgar. Los criterios son ciertos parámetros, parámetros que nos van a servir o para medir, o para calcular, o para entender mejor un problema. Ese grito que, que acaban de escuchar, pues ya no se preocupen. Yo sé que todos lo escucharon por aquí. Ese grito de la gente que está viendo. Eh, el, partido, el partido, los, sí, los sí, hinchas. Sí. Así que estamos en pleno mundial y mm -hmm. bueno, esto es, hace parte de la línea mundial. Es un gaje ¿no? de del oficio, pero nosotros no estamos gritando. No, no, no, no, no ahí así es. Bueno, es perfecto. El tema de los criterios. Andrés, yo, yo veo este tema. Ahora, el tema de los criterios sí. tiene que ver con objetividad. Okay. ¿Qué significa la objetividad? Que yo tenga muy claramente establecido que lo que vamos a ganar tenga mucha precisión cuantitativa, precisión cualitativa. O sea, todos los beneficios que vamos a obtener queden absolutamente bien desglosados, mejor dicho. Ajá. Ven, yo, yo veo que, digamos que estos temas, para algunos, ¿cierto? Podría ser algo muy utópico, como, ven, yo cómo, cómo voy a encontrar siempre el mejor acuerdo entre todos, o cómo voy a construir siempre con, de, de la mano con el otro... ¿Qué debo trabajar yo como persona, como profesional y como ser humano para poder llegar a, a tener fácilmente o oh, manejar sí. fácilmente estos cuatro elementos que nos estás hablando? Hay algo que, que es, hay algo que es muy importante Ajá. y es hacer un trabajo interno. Sí. Eh, Stephen Covey, volviendo a este maestro, él hablaba de escuchar la voz interior. Cuando uno escucha la voz interior, de alguna manera escucha un sabio interno que todos tenemos ahí adentro. El sabio interno nos va indicando cuál es la ruta y cuál es el proceso adaptativo que debemos tener para con el otro en un momento de la, de la negociación. Por ejemplo, contigo yo puedo negociar muy muy fácilmente porque tú eres una persona accesible, eres una persona eh, sensitiva, eres muy humano y conozco pues que esa forma de ser ha beneficiado también a otros. Entonces yo con, con Andrés tengo la posibilidad de llegar rápidamente a un acuerdo. Pero resulta que hay personas diferentes. Por ejemplo, hay gerentes que son de conformidad-dominancia. Conformidad que son muy estrictos. Dominancias es que son muy exigentes y presionadores. Y quieren todo para allá. Okay. Entonces, si ese es el caso, entonces nosotros debemos aprender a manejar, controlar y proyectar nuestras energías en esa negociación es ahí donde entra ya la parte del desarrollo interior, okay. se necesita que el negociador haya tenido algún tipo de proceso interior, ojalá, ojo que hay que hacer una diferencia entre estrategias de negociación y estratagemas de, de negociación, ¿tú te acuerdas qué diferencia sutil hay entre estrategia y estratagema? Sabes que me suena pero no lo no, no tengo tan claro, mi momento las estrategias son enfoques de acción que nos conducen a un resultado. Okay. En este caso, normalmente es ganar terreno en el mundo de los negocios y generar más posicionamiento. Esas son las estrategias. Hay estrategias ofensivas, defensivas, adaptativas y de supervivencia. Okay. Pero las estratagemas ya son jugadas de manipulación okay. en relación al otro. Digamos Entonces, que eso es con oh, una okay. claro, mala intención quizás. Sí, o, o, te, o traer una intención oculta. Les oh, okay. a poner el caso. Okay. Hay, en las negociaciones, por ejemplo, sindicales, hay, hay jugadas de presión. Sí. Esas jugadas de presión pueden ser no presentarse a, un, a, una, a una sesión a tiempo o, o llegar antes y llegar con ciertos otros elementos que van a presionar al otro. Bueno, esas son jugadas muy complejas, uh -huh. que en un momento dado podrían ser parte... De, de un, digamos, de una agenda oculta que, que maneja el otro, digamos que es muy importante. Por ejemplo, yo a veces negocio con empresarios que son muy duros para los negocios y yo sé que siempre me van a eh, tirar, de, digamos que duro en el tema de precio. ¿Duros son? Duro que es que me van a hacer bajar oh, precio okay, a mí, ¿cierto? Okay, perfecto. Entonces, claro, yo me tengo que ir muy preparado. ¿Con qué? Argumentaciones. Uh -huh. con beneficios, la variable costo-beneficio para, para, para ellos. Finalmente yo logro darles a ellos un beneficio en el precio, pero también en este caso ellos quedan tranquilos porque saben que el trabajo que vamos a hacer los va a, a digamos, a beneficiar de muchas formas. Ese es un punto que... A darle que un valor, a, valor, a impulsar, Darles sí. un, un valor. Y a veces hasta un valor a digamos, superior al que ellos creían que iba a ser el valor agregado, okay. o sea, un valor agregado sería también el tema. Perfecto. Entonces, sí, es muy importante para negociar tener en cuenta que nosotros debemos ir muy claros, por favor, las agendas ocultas son muy complejas. Mi recomendación es que las agendas queden completamente, digamos, a la vista de todos. Y, y, no, y no tener jugadas por ejemplo el tema de la comunicación uh -huh. que es el primer paso que vamos a ver ahora okay. el tema de la comunicación es importantísimo porque si yo comunico bien el otro básicamente me va a responder bien es decir digamos que el cerebro responde a los primeros estímulos y cómo responde a través de las neuronas espejo va haciendo espejo si yo llego con una postura de ego superior indudablemente al otro se le va a despertar también el ego superior. Uh -huh. Entonces la idea es llegar con una postura muy afinada para poder que el otro también pueda, digamos, sacarlo mejor de sí. Okay. Y, y que fácilmente se conecte uno, ¿cierto? Sí, sí, claro, porque es que a veces, a veces el tema es muy complejo porque, digamos, que la persona no está, no está dispuesta a abrirse de esa forma. Por ejemplo, yo un día me fui a negociar con eh, el presidente de la Mitsubishi en Bogotá y me pareció tan maravilloso porque desde que yo llegué yo llegué así y ahí mismo el hombre me dijo seguite hombre Andrés bienvenido a nuestra oficina hombre sentate te tomas un tinto en ese momento yo ya supe que íbamos a negociar bien y lo negociamos eso fue hace ya muchos años Ajá. pero pero fíjense que fue muy interesante que el, el saber cómo cuenta los rabinos mis maestros decían si algo comienza bien va bien o sea es decir eso en psicología social se conoce como el efecto de primacía, que es el efecto de la primera impresión en el encuentro con el otro. O sea que si la primacía que tenemos es buena, entonces muy probablemente la relación vaya a ser también igual de buena. Okay. O sea que, bueno, entonces no olviden los cuatro componentes. Personas, intereses, opciones sí. y criterios. Ahora miremos... Ya, ya los pasos. Siete pasos. Hoy no estos siete pasos. Este es el tema de los pasos. Vamos a hacer pasos? un examen al final y, y el que gane, ya van a ver. Bueno, paso número uno. En, en inglés, communication management. O sea, digamos que un, buena, un buen gerenciamiento de las comunicaciones. Es muy importante, eh, digamos que manejar una información clara, concreta, oportuna, cierta, completa, una información que en este caso vaya a satisfacer al otro y que también el otro nos satisfaga a nosotros para tener absolutamente claro todo. Y en el tema de comunicación no solo nos referimos a la información verbal, no, nos referimos a todo tipo de información. Hay información visual, hay información kinestésica, hay información emocional, pero que quede absolutamente claro qué es lo que yo en este caso eh, tengo con el otro como opción de encuentro. Entonces, el primer punto es gerenciar muy bien las comunicaciones. Exacto. Tanto desde lo verbal como desde lo no verbal. Ahora miremos el punto número dos. Study of Relations. O sea, estudio de relaciones. Ojo que es muy importante. Siempre en una negociación hay una malla de relaciones. La malla de relaciones tiene que ver con cargo. Eh, también tiene que ver con estatus tiene que ver con formación, tiene que ver con todos los componentes que trae cada una de las personas al encuentro de la negociación. Entonces yo siempre recomiendo, ténganlo en cuenta. No es lo mismo hablarle, por ejemplo, a un, por ejemplo, a un docente que hablarle a un gerente de empresa. Uh -huh. Por ejemplo, ese tema se denomina clientelización de los mercados. Eso implica que yo tengo que hablarle a cada uno de acuerdo a su a su estructuración, a su parte cognitiva también incluso, ¿cierto? Eh, o también hablar con el vendedor de un carrito de dulces. Yo puedo negociar con el vendedor de un carrito de dulces. Y de hecho yo a veces le pongo a los gerentes la prueba de que vayan a hablar con un vendedor de un carrito de dulces y le averigüen el modelo de negocio. Uh -huh. Interesantísimo. Entonces ¿Sí? ellos tienen que bajarse del alto concepto y volverse un poco más, eh, digamos, sencillos y trabajar un lenguaje mucho más fácil de reconocer por una persona que no tiene mayor instrucción académica. Es decir, esto, esto exige que yo, por ejemplo, en el caso de que si fuera un consultor o un vendedor, yo me obligue a hacer un, un, un análisis previo de la persona con la cual me voy a encontrar. Digamos que algunos elementos generales se me den a mí este estudio de las relaciones. Entonces, Entonces, ese estudio de las relaciones es importantísimo, incluso, por ejemplo, cuando me voy a negociar con una empresa, me meto a la página web miro la filosofía, los principios la misión, la visión el propósito superior, todo para tener esos componentes porque eso va a ser clave en el momento en que nosotros lleguemos a un acuerdo, ahora la tercera, el tercer paso es explore interests and positions, Ajá. explore intereses y posiciones o sea es muy importante yo saber qué expectativas tienes tú y que de alguna manera yo también aclare qué es lo que yo tengo yo como, digamos, interés de ganancia. Ojo que el, el tema es bien clave, porque hay dos tipos de intereses. Está el interés sustantivo, que es un interés por un algo que yo quiero ganar, o el interés procedimental, que tiene que ver con un, la manera de ejecutar algo. De todas maneras, ahí hay un interés, Ajá. ¿cierto? Ahora, normalmente en las negociaciones comerciales tenemos un interés sustantivo. Quiero ganar, quiero vender, eh, digamos, una buena porción, quiero aumentar ventas, quiero fidelizar a este cliente para que siga continuando en el proceso de flujo de, de este negocio, etcétera, etcétera. O sea que es muy importante tener en cuenta el tipo de, eh, digamos, de, de interés que tiene el otro, y sobre todo las posiciones que tiene en torno a esos intereses. Uh -huh. Porque el otro puede llegar con una posición muy dura. Y la idea es que yo tenga la suficiente, digamos, eh, la suficiente claridad límbica para poder hacer que se baje un poquitico Eso okay. es importante. Cuando uno tiene, por ejemplo, Andrés, antes de, antes de que continúes con el cuarto paso, eh, cuando uno tiene ciertas prevenciones, en el tema de seguros, digamos que aquí en Latinoamérica sabemos que, que no está muy bien recibido y que no, no todos estamos esperando a que nos vendan un seguro de vida, o un seguro para el carro, un seguro para la educación, es decir, no está nuestra cultura y nuestro ADN, ese tema de, de, la, de la prevención, de estar claro. proyectados a un largo plazo, esos serían intereses quizás, eh, o, o estoy mal interpretando lo que sí, estoy Sí, claro, eso Por es ejemplo. un interés, es más, o incluso, hay una... incluso, y eso tiene que ver con los criterios de, de los que hablábamos en, en los primeros cuatro pasos. Uh -huh. Porque a veces el criterio que maneja el cliente es meramente económico sí. desde el punto de vista del, del quantum. Es decir, cuánto me va a costar eh, lo, lo que voy a, a adquirir, ¿cierto? Uh -huh. Pero ahí es donde está el éxito del negociador, que le diga la variable costo-beneficio. Va a decir, ojo, a usted le están ofreciendo este otro plan, pero es que el nuestro tiene estos beneficios adicionales. Ahora, si usted desea que esos beneficios lo cubran, aquí está nuestro programa. Entonces, sí. adelante. Okay. No hay ningún problema, ¿cierto? Perfecto. El siguiente paso, que es el número 4, es una sigla en inglés que dice BATNA, Best Alternative to a Negotiation Agreement. O sea, la mejor opción para, digamos, que tener digamos, una, un, unos buenos acuerdos, Ajá. básicamente ese es el tema, o sea que es muy interesante nosotros darnos cuenta qué es lo que re realmente significará la ruta de salida en la negociación, entonces nosotros debemos tener obviamente varias rutas, rutas de manejo, incluso ahí los negociadores por ejemplo en el tema de ventas eh, manejan un concepto que se llama las objeciones, o sea, que es muy importante aprender a manejar las objeciones y poder responder en todas las rutas que en un momento dado me pueda eh, proponer mi, mi otro negociador. Eso es importante, hay que explorar todas las rutas. Ok, perfecto. Paso número 5. Search criteria legitimacy. O sea, buscar criterios de, legitimiza, de, de legitimidad, exactamente. ¿Qué significa eso? Los criterios de legitimidad son los, las creencias y los valores que tiene el otro para poder darnos cuenta que en este caso nosotros eh, podemos satisfacerlos de una u otra forma. Vamos el caso, un cliente de seguros, ¿cuál es el criterio de legitimidad que nosotros podemos tener frente a él? Pues la marca, uh -huh. la trayectoria, o sea, toda la experiencia, eh, también la claridad de argumentación, entonces el otro va formándose con esos criterios de legitimidad un concepto que, lo, que nos va a llevar precisamente a que el acuerdo se dé. O sea, esos criterios son base para poder llegar al buen acuerdo. Ok, perfecto. Paso, recuerden, recuerden chicos y, y, y gente que está aquí conectada con Academia Subseguros, que podemos ir aprovechando que estamos con Andrés aquí en vivo e ir haciendo algunas preguntas. Eh, si no van a quedar de pronto eh, claras algunas cosas, o van si apuntando quieren, también. ¿sí? Exacto, o si quieren ir profundizando en algunos de los pasos. Recordemos: sí. paso 1, gerenciamiento de las comunicaciones uh -huh. o de la comunicación en la negociación. Paso 2, estudio de las relaciones, toda la malla relacional. El paso 3, explorar los intereses y posiciones de ambas partes. El paso 4 la mejor alternativa de un acuerdo en la negociación. Ese es muy importante. El paso 5 eh, buscar criterios de legitimidad Así que es. nos permitan entonces lograr identificar que el otro sí es un interlocutor válido, uh -huh. porque a veces no es un interlocutor válido. El paso 6 es crear opciones. o okay, que ya vamos a, a encontrar la solución. Las opciones, después de todos los pasos anteriores, lo que nosotros hacemos es realmente ya crear en concreto las opciones claras. Y el otro... Digamos que ya tener muy bien establecido lo que, lo, lo, que, lo que va a obtener de nosotros y nosotros lo que vamos a obtener de él. O sea, que esas opciones ya son una, un momento de encuentro. Ustedes se preguntarán, oye, pero entonces yo tengo que hacer paso uno, paso dos, paso tres. No, en realidad no. ¿Por qué? Porque eso se da en forma natural. Lo que sí pedimos es que la persona estudie el método antes de para poder que lo vuelva propio. Ogmandino decía, en el vendedor más grande del mundo, decía, si yo repito esto todos los días, con el tiempo se volverá parte integral de mi ser. Uh -huh. Entonces, si nosotros miramos el método, el método va entrando y va formando lo que llamaban Nonaka y Takeuchi, conocimiento implícito. De tal forma que cuando yo hable ya con un cliente, eso salga en forma, que Natural. Uh -huh. Natural. Uh -huh. Ese es básicamente el tema. Aquí o sea, nos que... están, mira, aquí nos están Andrés preguntando como un repasito pequeñito con respecto a las siglas. Me imagino que es VATNA, ¿cierto? VATNA, sí. VATNA. VATNA. Best But... Alternative to a Negotiation Agreement. Paso número 4. Paso número 4, exactamente. ¿Todos o no? Bueno, y ahora sí... <risa> el último paso, uh -huh. el paso 7 es Looking for commitment buscando un compromiso okay. entonces ya llegamos a un acuerdo y la, la idea es poder implementar esos acuerdos es poder, digamos, establecer con claridad qué, quién, cuándo, cómo, dónde todos esos componentes que nos van a dar como resultado el hecho de, digamos ya implementar los acuerdos es básicamente el punto con estos 7 pasos tenemos una negociación efectiva okay. y es ahí donde nosotros podemos cada vez ser mejores persuadiendo al otro cuando hablamos hace unos años en la cámara de comercio sobre este tema yo les decía esto se tiene que complementar con teoría de la argumentación es muy importante aprender a argumentar arguir significa defender una tesis por ejemplo cómo me venderías tú cuál cuál sería la tesis para tú venderme un seguro de vida un seguro de vida, ¿Cuál bueno. es la tesis? La tesis es? es una formulación base. Ajá. Bueno, a ver, empezando que yo no soy vendedor de, sí. de seguros, vamos a hacer, Pero el... Hagamos el hacer el ejemplo, me parece sí. muy chévere. ¿Cuál pues sería la tesis o la argumentación de un seguro de vida? De un seguro de vida. sin sí. un seguro de vida, no, pues es simplemente eh, tener, digamos, que un, una, protección, una protección para cuando pues, evidentemente todos vamos a ir Envejeciendo y, Entonces, y... tenemos una protección, una protección integral, integral. Para, su, para usted y su familia. Ajá. Con beneficios de, de vejez, con beneficios de... de Exacto, el acompañamiento, el acompañamiento en la vejez y sobre todo, eh, digamos que en la enfermedad también, acompañar integralmente un... Entonces esa es la tesis. De la salud. Ajá. Esa es la tesis. Okay. Entonces cuando, cuando ya, en un momento dado... Eh, Andrés me vaya a vender el seguro, él utiliza esa tesis para desglosarla o como dicen los neurolingüistas, para desembalarla, Ajá. que es desglosarla en todos sus componentes, okay. presentármela en forma clara, de tal forma que yo pueda decir realmente esto sí es interesante. Y en, un, y en una argumentación buena tiene que haber dos componentes, que ya lo mencionan también Fisher y Uri en el, en el método, miren ustedes. Demostración y prueba. ¿Qué es la demostración? Correcta hilación de toda, digamos que la construcción lingüística. Okay. Eso es demostración. Y pruebas son fundamentos. Fundamentos implica que yo sea que yo, aportante de elementos verídicos en los que eso sí realmente sea constatado. ¿Para qué? Para que el otro diga, eso es lo que yo necesito. En realidad sí lo quiero. Ven, hay una cosa que, que digamos que me parece muy curiosa dentro de las argumentaciones que, eh, que yo veo mucho en, en el tema de seguros y es que juega mucho con el miedo. ¿Qué tan contraproducente, qué tan positivo puede ser eso, Andrés? Jugar con el miedo de la gente a, a una catástrofe, a una muerte. Bueno, ¿Cómo jugar, digamos que sí. cómo entrar a, a, a sopesar eso? Lo que pasa es que miren, ahí, ahí hay un tema que es complejo y es que a veces... Eh, digamos que el discurso, el, el discurso que maneja el cliente es un discurso eh, muy, muy de quiero solucionar todas, todas mis situaciones de debilidad, mejor dicho, okay. Entonces el vendedor se aprovecha de esa situación, pero si es así, a veces se pueden dar jugadas manipulatorias dentro del proceso de negociación. La idea es ser muy objetivos. ¿Qué recomienda, por ejemplo, a ver, miremos el doctor Eric Verne? No se comunique ni desde el padre ni desde el niño. No infantilice al otro, que eso sería verlo como un niño. Okay. Pero tampoco sea ni el protector ni el regañón del otro. No, no, no, no. Comuníquese desde el adulto de la personalidad. El adulto analiza razona estructura y llega a acuerdos okay. entonces ese es el punto entonces, sí, sí. Yo, yo, yo tengo que mir yo no te tengo que decir pero cómo va a dejar a su familia cómo va a dejar a su familia sin protección eso es operar desde el padre programador uh -huh. entonces dice eric Verde, no señor opere desde el adulto usted toma la decisión estos son los beneficios de nuestra póliza eh, esperamos que lo tome, pero ya usted toma la decisión, eso sí es desde el adulto de la personalidad o sea, y, le entrega, sí. y le entrega un poquito de poder también de decisión claro. a, la, a la persona mire aquí están los sí. argumentos, analícelo y toma la decisión y ahí es donde está la parte crítica porque yo defiendo en los seminarios de ventas que también hacemos yo defiendo que la venta debe ser más orientativa que inductiva es decir, la venta orientativa le dice al cliente estos son los productos esto es lo que usted, digamos, que podría necesitar. Escojalo. Pero la venta inductiva es cuando nosotros le decimos, es que usted tiene que optar por este producto. Es que si usted no opta por este producto, no va a tener un buen resultado. Eso es venta inductiva. Okay. O sea, cualquier tema de presión es inductivo. Es como empujar, ¿verdad? Empujándolo. Okay. Es de, de alguna manera, eso es una manipulación del otro también. Y yo, yo me doy cuenta que mucha, mucha gente me, me ha vendido cosas manipulándome. Okay. Claro, yo me he dejado manipular, <risa> ese también es un tema muy cierto. Okay. Porque a veces, digamos, le venden a uno un curso de cómo leer más rápido, no digo la empresa. <risa> eh, yo sostuve que a mí me vendieron ese curso, eh, en realidad me comieron el cerebro, <risa> porque lo hicieron okay. de tal forma que yo firmé ahí mismo, yo uh -huh. lo firmé, pero esa es una venta más inductiva, así ves. Y eh, son estrategias que algunos eh, asesores comerciales utilizan mucho todo el tiempo, pero muchas veces pasando por encima de lo, que el otro, de lo que el otro realmente necesita. ¿Cuál fue la conclusión? Yo jamás utilicé ese curso de técnicas de lectura, jamás. Uh -huh. Es, es decir, más, luego lo regalé y no. lo regalé con un gran gusto y me costó muchísimo dinero en ese no tiempo. Nunca volverías a comprar ese tipo no, de, de cosas. Para nada. Entonces, por esa razón, también hay que mirar la diferencia entre venta relacional y venta transaccional. La venta relacional quiere crear clientes para siempre. La venta transaccional, en realidad, simplemente hace sonar la registradora. Lo que hizo este señor conmigo fue una venta transaccional. ¿Pero de una vez? No, no sí, de, vendió, sí, vendió una vez y yo no, nunca más quise volver a comprar. Ok. Por aquí, por aquí nos dicen de LBP Seguros, bueno, es una posición. dicen la presión en la venta la debe tener el cliente y no el asesor. Si nos, y si nos regalas un poquito como argumentándonos el por qué estás diciendo eso, te agradeceríamos y gracias por participar. Pero bueno, el, el tema es, el cliente presiona... Uh -huh. presiona por precio casi siempre ¿cierto? o presiona también por algunos beneficios adicionales que se desea obtener en el momento de la negociación uh -huh. pero bueno si el cliente me presiona pues obviamente yo también tengo que tener una posibilidad de manejo de la comunicación que es el paso número uno para poder suavizar un poco eso y llegar a un, a un mejor acuerdo Perfecto. pero es, es indudable que la relación tiene que ser muy equilibrada. Uh -huh. Si no es equilibrada, de alguna manera el uno está utilizando al otro. Uh -huh. eh, mi, mi tesis de grado hace muchos años en Bogotá fue sobre eso precisamente, el encuentro humano. Entonces, eh, hay una expresión en alemán que es, es Erfahrung und Gebrauch, que significa utilización y experimentación. Todo aquello que sea utilizar al otro es de alguna manera objetivante y cosificante del otro por eso es mejor contar con el otro y, y construir con el otro en una relación yo gano y tú ganas como okay. lo decíamos el otro, hace un momento ok, perfecto bueno, señores si ustedes tienen preguntas adicionales, comentarios así como lo acaban de hacer de LVP Seguros este es el momento de aprovechar que estamos en vivo con Andrés Augusto Flores hablando sobre las técnicas eh, o el método hardware de negociación recordemos entonces que eran cuatro pasos iniciales Cuatro elementos iniciales y siete pasos. Siete, no siete pasos. Recordemos los cuatro elementos iniciales. Okay. Personas, intereses, opciones y criterios. Eso es importante. Uh -huh. Y los siete pasos son manejo de las comunicaciones, el paso sí. número uno. Estudio de las relaciones, el Así número sí. dos. Explorar intereses y posiciones, que es el número tres. El, las, la mejor alternativa para llegar a acuerdos el cinco, buscar criterios de legitimidad, Ajá. el sexto, crear opciones, y el séptimo, buscar compromiso. Compromiso, obviamente, para la implementación ya del acuerdo. Perfecto. Al final, pues, eso nos va a dar como resultado el hecho de, de tener, pues, una negociación muy, muy, pues, muy robusta para, para ambos. Quiero compartirles la definición que tiene Fisher y Uri en el método Harvard sobre lo que es negociar. Ok. Ellos dicen, negociar es la forma de relación en la cual las personas tratan sus diferencias esforzándose por decir un sí, sin necesidad de ir a la confrontación o a la guerra. Eso es muy importante. Entonces, esa es la negociación según Fischer y Uri. Que forma parece... de relación en la cual las personas tratan sus diferencias esforzándose por decir un sí sin, sin necesidad, necesidad de ir a la ir. confrontación o a la guerra o de ir a la, digamos que a la polarización. Porque sí. es que a veces, por ejemplo, ¿por qué a veces las ventas no ocurren? Porque es que al, se polarizaron, no llegaron a un verdadero punto de encuentro en donde el uno se dio algo con el otro. Ajá. No olviden que tenemos mente rígida y mente flexible. La mente rígida es ortonoica. La ortonoia es pensamiento estructural, muy, que, muy ana, an, analítico, secuencial. La metanovia es un poco más creativo y es, es la mentalidad flexible de la que hablaba precisamente nuestro maestro Walter Rizzo. O okay. sea que sería muy interesante revisar eso. Yo les recomiendo ese libro a todos mis compañeros y asesores de seguro, les recomiendo El poder del pensamiento flexible de Walter Rizzo. El poder del pensamiento sí, flexible. Sí, es el mejor libro que he encontrado haciendo esa distinción entre un pensamiento estructural y analítico y una situación ya de mayor apertura hacia el otro para poder encontrar buenos acuerdos. Un elemento, elemento que sea infaltable, Andrés, dentro de la, una buena negociación. ¿Cuál es el elemento que tú dirías, esto es yo lo que yo más destaco sí. antes que cualquier otra cosa? Lo más importante es que en el, en el efecto de primacía exista claramente un... Una, buen, un, una, una buena noción de rapport, es decir, acompasamiento con el otro. Hacer sincronías, hacer sintonías. Okay. Eso es importante. Por ejemplo, hagamos aquí la práctica. Si yo te saludo así, hola Andrés, qué gusto saludarte. Muy bien, ¿tú? ¿cómo va tu vida? Muy bien, muy bien. Gracias. Y me alegra mucho. ¿Qué deseas que conversemos en este momento? No, pues Andrés, yo quiero aprender un poquito más del tema de la negociación porque me parece súper importante para mí, pues para mi labor, para todo lo que hago en la vida como profesional. Perfecto, Ajá. ese es el ejemplo número uno. Miremos el ejemplo número dos. Eh, ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? Bien, bien, sí señor. ¿Cómo se ha sentido últimamente? Cuente pues. Eh, no, muy bien, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué desea que hablemos en esta ocasión Andrés? A ver, cuente eh... pues. Cuéntame. No, pues Andrés, yo, no, pues yo quería... No, no, no, no. gracias. <risa> okay. Claro, pero miren que todos son posturas. La postura número dos es postura autoritaria. La postura número uno fue un poco más de encuentro y firmeza interior de ambos. Claro que también se puede dar una postura número tres, que es yo ser demasiado sumiso. Hola Andrés, ¿cómo te ha ido? <risa> ¿Cómo va todo? Bien, sí, sí, sí. ¿cómo va la vida? Uh -huh. Ah, bueno, me alegra mucho. Permiso, ¿no? Permiso. Claro, sería el otro polo. Entonces, yo siempre propongo, hagamos un trabajo de reconocimiento del otro, pero que el otro también se respete a sí mismo, a la vez que nosotros nos respetemos y respetemos al otro. Eso es importante. Si eso se da, el resultado es extraordinario. Perfecto. ¿Por qué? Aquí hubo una anécdota muy famosa de un asesor comercial que llegó donde un empresario, que ya falleció acá en Pereira, y el empresario tenía la silla, la silla de su, de su escritorio era a una mayor altura que la silla del que iba a negociar con él. Okay. Entonces mi amigo me dijo, cada vez que yo iba donde este señor, yo le pedía al señor que nos sentáramos en la sala que tenía al lado, para que quedáramos en el mismo qué? en Bien. el mismo nivel no. claro, porque, es que, porque de alguna manera esto genera supremacía mía hacia el otro o sea que es muy importante realmente tener en cuenta eso entonces, conclusión de esa pregunta que tú hiciste es trabajar el contacto humano, el acompasamiento con digamos todo el tema digamos del manejo de neuronas espejo que yo me sintonice con el otro que yo me sincronice con el otro, que yo me acompase con el otro, eso es clave. Si yo logro eso, logro la construcción de confianza. Es como el otro punto que hablaba, eh, digamos que la, la neurolingüística y también en la, de alguna forma la neurociencia de liderazgo. Y es que cuando yo me encuentro con el otro de alguna manera hay un, hay un toque físico, así sea muy sutil, eso empieza a liberar oxitocina. Ajá. Uh -huh. La oxitocina es la hormona de la confianza. Aquí estuvimos con Paul Sack, que fue el, el famoso conferencista norteamericano que trabajó precisamente la oxitocina y la hormona de la confianza. Lo que más libera oxitocina es un buen abrazo, mejor dicho. No significa que tengamos que abrazar a todos los clientes, no, no, no, no. Pero sí en algún momento, algún contacto, un buen apretón de manos que dure más de 6 segundos. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Okay. Me alegra verte. Perfecto. Listo. El, el otro inmediatamente va a quedar como... Oh, no. me estuve <risa> bien la mano. Uy, me tocó, me tocó. Normalmente los apretones de Maro no duran más de dos o tres segundos. Sí, es verdad. Pero, pero si logramos llegar a esos cinco, seis segundos, el resultado va a ser oxitocínico. Esa <risa> <risa> sería la clave. Perfecto. Bueno, Andrés, estuvo muy chévere, de verdad. Eh, eh. Pues todo lo que nos acabas de compartir, la información. Y me queda claro entonces que no tengo que aprendérmelo paso a paso y hacerlo Así de manera no, rígida, no, no, no, no, no sino que ir cogiendo elementos Exacto. Y, y repasando. Y vinculándonos Exacto. a las negociaciones. Ajá. ¿Cómo? Haciéndolo parte integral de mi ser, como decía en Dino en su, en su momento. Uh -huh. O conocimiento uh -huh. implícito, como dijeran Nonaka y Takeuchi. Okay, Eso bien. es muy claro. Perfecto. Yo, por ejemplo, a veces cuando voy a dictar una charla a 600 personas, me da un susto el macho uh -huh. ¿por qué les digo que no? sí, sí, pero cuando me paro miro las 600 personas y empiezo el conocimiento implícito se posesiona de mí esa es una parte interesante okay. o sea que de alguna manera tenemos que volver parte integral de nuestro ser todos aquellos componentes teóricos que hemos estudiado en la academia, uh -huh. esa es la parte interesante, perfecto ahí está señores, pues bueno esto es Academias of Seguros un espacio construido con mucho amor, con mucho talento también y con personas así eh, pues muy sabias y muy experimentadas como lo es el caso de Andrés eh, en diversas temáticas. Recuerden que tienen que estar ahí supremamente eh, pegaditos de nuestras redes sociales, de sus eh, correos electrónicos porque vamos a estar dándoles mayores sorpresas. Así como Andrés van a venir muchos más profesionales en diversas áreas que les van a compartir toda su experiencia y esos tips fundamentales para que ustedes eh, pues, se desarrollen mejor a nivel personal y a nivel profesional. Mil gracias Andrés, que bueno aquí. Estuvo volver. bueno, estuvo bueno, muy bien. hasta <ríe> una próxima oportunidad. Estuvo muy bonito lo que nos compartiste hoy y además súper aplicable en términos profesionales y gerenciales, ¿verdad? Pues bueno, señores, esto es acá de Seguros, los queremos muchísimo, un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, que estén muy bien.